Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¡A la bestia! ¡A la bestia! No, no, no. Oye, te quitas de tu skin. Sí. Corre, perra, corre. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! du ¡Ojo! WHAT?! WHAT I'll sure. no me ande mal que no me diga eso no me inventes no no no no no no no no no yo te vengo mi amigo no ah, estoy, es dentro, estoy, dentro, estoy dentro muerto oh oh oh oh oh oh oh oh oh ¿estás muerto? ¿Te vas a dejar no! <risa> no no no no, no. ¡Ay, pero qué idiota! Oh, no. no. ¡Ay! ¡Ay! a matar. ¡Ay! No. no! ¡Ay! todo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! no, no, no ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso, morra! ¡Ay, si ¿sí serio no ya tengo ni ningún... idea! Pues se baja a nivel 10 A ver qué voy No, ya lo he ido ¿Y este es muerto? No Uy. Oh, y eso quiere que lo escuchen. <risa> mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda. Oh, Uy, yo no vi nada. Yo tampoco. Ay, perdón. ¿Eras ah, tú, no? Sí. Pero el otro no fue. Me quedé pillado. <coughs> Oye, no, ya vi. Trampa. ¡Ay, no! ¡Carré, carré! Sube <risa> <risa> jugando a las <risa> escondidas y destroziste. <risa> ¡Ay, no! <risa> ¡Ay, no! <risa> ¿Acaso no lo viste venir? <risa> la ¡Eso no me lo esperaba!